Hola, buenas. Hoy en París vamos a calcular la suma de una serie. Eh, nos dice que, que calculemos la suma de esta serie viendo si es aritmético o geométrica, si, si lo es o no. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver si podemos convertirla en una serie aritmético geométrica o si tiene la forma y una vez vamos a ver cómo son esas series, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer... Bueno, una serie aritmético geométrica tiene la siguiente forma. Sumatorio, desde n, un número hasta infinito de a n más b, por r elevado a n, ¿qué es r, r es la razón de la serie ¿vale? y nos dice también que la serie converge es decir, a eh, un número, no se va a más infinito o a menos infinito si eh, el valor absoluto de r, de esa razón, es menor que 1 ¿vale? entonces vamos a ver si podemos colocar esto de esta forma y vamos a ver cuál es su razón, ¿vale? si converge o no vamos a hacerlo, muy sencillo, esto es lo mismo que escribir eh... bueno, sumatorio se me olvidaba Sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 2n, ¿ves? 2 es el a, menos 1, menos 1 es el b, multiplicado por un tercio elevado a n. Aquí tenemos la razón. Eh, 1 elevado a n es lo mismo que 1, por lo tanto por eso aquí no aparece. Entonces sabemos ya que la razón es un tercio. Que es menor que 1. Por lo tanto, la serie converge, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo vamos a sumar esta serie, ¿vale? Se da mediante la simplificación de la expresión de las sumas parciales, ¿vale? Vamos a verlo y verás que es muy sencillo, un poco engorroso, pero muy sencillo, ¿vale? Y segundo. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir viendo los términos de la sucesión, ¿vale? Vamos a poner aquí cuando n sea 0, cuando n sea 1, cuando n sea 2, punto supensivo porque hay infinitos términos, cuando n sea n-1 y el término general, cuando n valga n, ¿vale? Después vamos a multiplicar por, por la razón, ¿vale? Que nos dará otro chorro de números. Y vamos a, a esta, le vamos a restar esta fila de abajo. Y vamos a tener una expresión más simplificada, la que mejor podemos trabajar, o a la que tendremos que seguir aplicando este método. Ya lo veremos. Vamos a empezar, ¿vale? Empezamos cuando n vale cero, ¿vale? Lo colocamos aquí. Cuando n es igual a cero, ¿vale? Sustituimos. Lo dejamos sin. sin, sin... Multiplicada porque va a ser más sencillo para nosotros para después verlo. Entonces, 2 Sustituimos la n por 0, 2 por 0, menos 1, y 3 elevado a 0. Ya sabemos que 3 elevado a 0 es 1, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Este es cuando n vale 0. Sumamos, el siguiente término será, cuando n valga 1, 2 por 1, menos 1, partido 3 elevado a 1, ¿vale? Siguiente término, cuando n valga 2, a hacer unos pocos. 2 por 2 menos 1 partido 3 elevado a 2. Vamos a hacer un tercero cuando n es 3. 2 por 3 menos 1, 3 elevado a 3. Pasamos ya, aquí en medio hay infinitos términos, pasamos cuando n vale n-1. menos Es decir, el término antes del término general, justo el penúltimo término. Cuando n valga menos 1, vamos a sustituir aquí 2n-1 me, eh, menos 1. Que esto es lo mismo que 2n menos 2 menos 1. Que es lo mismo que 2n menos 3. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces sustituimos tal cual aquí, n menos 1, y nos sale decir cosas raras, ¿vale? Tenemos 2n menos 3 partido 3n-1. Y por último cuando n valga n que es simplemente el término general 2n menos 1 2n menos 1 partido 3 elevado a n y vamos a hacer lo que hemos dicho multiplicamos por la razón eh, yo voy a multiplicar por la razón eh, cambiada de signo porque así solo tenemos que sumar es como restar pero más sencillo tanto eh, multiplicamos por menos un tercio vale multiplicamos Sn ¿cómo es esto? vamos a verlo con un término y lo vemos si esto de aquí lo multiplicamos por un tercio si no lo mismo nos da igual esto es lo mismo que lo de arriba se queda igual pero lo de abajo ¿eh? potencias de la misma base se suman los exponentes por tanto quedaría 2 por 0 menos 1 elevado a 3 3, eh, partido 3 elevado a 1 pero si nos fijamos, 3 elevado a 1 es el siguiente término por lo tanto, este término de aquí al multiplicarlo por un tercio, pasaría aquí y rezando y así va a pasar con todos los sucesivos términos así que, entendido esto, vamos a ver cómo nos queda por aquí abajo y ya queremos. por lo tanto, si lo habéis entendido este término pasaría aquí porque lo de arriba se queda igual pero a lo de abajo multiplicado por un 3. Menos, lo mismo, si multiplicamos por un 3, lo de que se quede igual, pero el 3 pasa al 3 al cuadrado, por lo que quedaría aquí abajo. Por lo tanto, sería 2 por 1, menos 1, partido 3 elevado a 2. Lo mismo, este, eh, sí, perdón, este pasaría aquí. Por lo tanto, 2 elevado a 2, menos 1, partido 3 elevado a 3. Este pasaría aquí, pero no vamos a hacer toda la suma porque si no es un lío. Entonces, n-2, que sería el que estuviera aquí, antes del n-1, n-2 pasaría aquí. Por lo que vamos a calcular n-2, ¿vale? Entonces lo hacemos aquí sencillamente. n-2 sería 2n-4-1 sería menos 5. Ese sería el término que estaría aquí pegadito a este, después de infinitos términos, y pasaría aquí. Porque multiplicamos 3n-2 por 3, sería 3n-2 más 1, 3n-1. Por lo tanto, restamos aquí 2n-5 partido 3n-1. Y restamos este término que pasa aquí. 2n-3 partido 3n. Y este término de aquí pasaría a ser 3n más 1, ¿vale? Sería 2n menos 1 partido 3 partido 3n más 1 y lo que hemos dicho, sumamos, sumamos término a término. Eh, bueno, restamos, pero como está cambiado de signo, ya lo ha cambiado de signo, es lo mismo que es lo mismo que esta. Por lo tanto, 1 menos 1 tercio, o sea, un, un SN 1 sn menos 1 tercio de sn sería, lo aquí rápidamente, 1 menos 1 tercio. 3, 3 menos 1, 2 tercios. Por tanto, 2 tercios de ese N sería. Esto no le restamos nada, por lo tanto queda igual. Ya, si queremos, lo podemos poner um, operado, para que sea más sencillo. 2 por 0, 0, menos 1, sería, vemos que, y 3 elevado a 0, una potencia elevada a 0, es 1. Quedaría, menos 1 partido de 1, menos 1, ¿vale? Siguiente, operamos 2, por una 2 menos una un tercio quedaría aquí vamos a hacerlo aquí chiquitito un tercio y quedaría 2 por 0 nada nos quedaría determinado aquí verdad pero 3 3 elevado a 1 por lo tanto sería menos 2 elevado a 0 menos más un tercio un tercio más un tercio muy bien 2 tercios si queremos podemos conservar el 1 para tenerlo más clarito porque después cuando apliquemos el límite Vamos más más sencillo. Siguiente término. Luego voy un poquito más rápido. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 3 al cuadrado. Aquí nos queda 3 y aquí nos queda 2, menos 1, 1. 3 menos 1 nos queda aquí más 2, 3 al cuadrado. Lo mismo. 6 menos 1, 5. Aquí nos queda 4 menos 1, 3. 5 menos 3. Más 2, 3 al cubo. Sin infinito términos antes que llegamos al término de n-1, que si nos fijamos lo vamos a hacer aquí aparte, ¿vale? 2n-3, menos 2n, menos menos 5, más 5, 2n con menos 2n se va, 5 menos 3, queda 2, por tanto arriba nos queda 2, vemos que va apareciendo lo mismo, esto después va a ser interesante, abajo nos queda 3n-1. Y el siguiente, va, va a aparecer otro 2, curiosamente. Entonces hacemos lo mismo, 2n menos 1, menos 2n, se va con este 2n. 3 menos 1, 2 partido 3n. Y por último, este último término. 2n menos 1, partido, partido, 3n, más 1, siempre digo partido ¿no? Y bueno, ahora lo que tenemos que aplicar es límite. Pero voy a borrar, voy a subir esto un poquito para arriba para que esté más claro y vamos a aplicar límite, ¿vale? Y ya mismo está la suma casi terminada. Bueno, y lo he dicho. Una vez llegado aquí, aplicamos límite. Por aquí, límite. ¿Se entiende cuando tiene infinito? No lo pongo para ir aligerando. Es un número, se da este número. Límite de un número. Ya te digo, es un número, por tanto límite de menos uno. Menos uno, no lo podemos borrar. Y ahora aquí nos fijamos, eh, nos fijamos detalladamente, tenemos aquí en todo esto, ¿verdad? Tenemos un 2, factor común, lo podemos sacar. Aquí sacamos un dos, Nos quedaría uno partido 3, 1 partido 3 cuadrado, 1 partido. Así. Y si nos fijamos más detalladamente, esto es una serie geométrica. Que tenemos aquí, que empieza desde n, desde n igual a 1 hasta infinito. 1 ¿Eh? partido 3 elevado a n una serie geométrica por lo tanto esto será el límite cuando aquí tiene infinito de 2 partido 3 más 2 3 al cuadrado más 2 bueno, perdón lo podemos sacar justo común no nos llevamos aquí sería un 1 un 1 más 1 partido 3 al cubo más y en medio término 1 partido 3 n-1 más 1 partido 3 elevado a n. Y aquí nos quedará el límite de 2n-1 partido 3n más 1. ¿Qué pasa? Este límite se es hace rápido. Como os dije, esto da infinito partido infinito. Ese, esa determinación se fija uno en los exponentes, pero vemos que este 3 elevado a 3 elevado a infinito. Eso crece muchísimo más rápido que esto. Por lo tanto, esto tiende... A cero, porque lo de abajo es mucho más grande que lo de arriba. Y, este es y esto, esto es una serie geométrica. Las series geométricas se suman muy fácilmente. Simplemente necesitamos el primer término y la razón. Si nos fijamos, la razón vuelve a ser un tercio. ¿Vale? ¿Y cómo se suma esta serie? Pues la suma de la serie. No sé. Bueno, vamos a ver que eso es su n, pero es otra suma. Es n', ¿vale? Que esta serie pequeñita de aquí. Eh, siempre el primer término de la sucesión partido 1 menos la razón, por lo tanto será 1 tercio partido. Antes hemos dicho que 1 menos 1 tercio eran 2 tercios. Operamos 3 sube, 3 baja. Lo que nos queda aquí, 1 medio. Si nos acordamos aquí, vamos a guardar para que lo descarguen. O sea que toda esta suma, todo este mogollón, suma un medio. Por lo tanto, todo este mogollón, todo este paréntesis, que hemos dicho que era una serie geométrica, que se suma con el primer término, y la razón nos da... Uy, no me, me he dejado. Suman un medio. Todo esto suma un medio. Pero es que un medio multiplicado por 2 este 2 con este 2 se nos va, por lo que nos queda un 1. Por lo, que, por lo tanto, mmm, abreviando, nos queda 2 tercios de S sub n es igual a menos 1 más 1. Menos 1 más 1, todo el mundo sabemos que es 0. Y 2 tercios, pasamos este 2 tercios aquí, 3 multiplicando o dividiendo, 0 ahí no hay nada que hacer. Por lo tanto, esta serie vale cero, el valor de la suma vale cero no suele ser lo normal, pero normalmente salen fracciones muy feas, pero en este caso nos da cero y bueno, así este es el método que se usa para sumar serie eh, anisméticos geométrica para sumar otros también se puede utilizar pero hay veces que hay que aplicarlo más veces, eso de multiplicar por la razón y tal, pero bueno, es sencillo si tenéis dudas o algo, seguiremos subiendo más, más vídeos de serie y bueno, espero que os ayude nos vemos en la próxima